Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les quiero mostrar cómo pueden crear su propia radio independiente, libre y gratuita eh, utilizando internet, DJ Console y transmitiendo a través de Listen to My Radio. Entonces, bueno, ustedes eh, tendrán que crear su propio perfil, digamos, en Listen to My Radio, es muy sencillo fácil y rápido, solo necesitan una cuenta de, de correo y la única recomendación que les hago es que cuando les pregunte ahí el tipo de servidor, va a aparecer como Server Type, eh, elijan Icecast es, el, que, es el, el cual transmite Internet DJ Console y el que usamos más fácil a través del software libre bueno, una vez que crearon esto, lo podemos mostrar acá a ver, yo creé creé una eh, llamada radio temporal porque pues, obviamente será temporal, no. Eh, solo es con fines didácticos. Entonces, bueno, aquí está lo de string type y como les decía, tiene que decir icecast. Si en algún momento ven que apareciera aquí showcast, showcast, eh, les recomiendo que vayan a change string type y ahí lo cambien. Eh, y ese sería prácticamente todo. Aquí están los datos que vamos a utilizar. Y bueno, pues nada más. Entonces, ahora volvemos a, a esto. Voy a dejar. Vámonos entonces directo a, a Internet DJ Console. Como verán, aquí hay una serie de perfiles que yo había creado anteriormente. Este es que utilizamos en Radio Errante. Pero vamos a crear uno nuevo, ¿no? Vamos a ponerle temporal. Bueno, una vez creada la abren hoy. Perfecto. Ya que se abre, ustedes pueden ver aquí la interfaz de Internet y Console. En este momento está completamente vacía de por todos lados. No, hay, no tenemos nada en los playlists. No hay. pues como verán no está conectado a ningún stream, no hay nadie escuchándonos. Eh, en otro video pues.. Eh, los que tengan dudas de cómo utilizar este programa pues con gusto con gusto este, se los mostraré porque bueno si sí tiene como varias cositas no como conectar auxiliares como utilizar micrófonos si pues están transmitiendo en vivo Cómo pueden estar este, transmitiendo en vivo y con música de fondo etcétera y metiendo aquí pues algunos efectos no eh, pero bueno eso nos ocupará en otra ocasión entonces vamos a, a crear este vamos a, a view luego output en output, se nos va a abrir esta ventanita, y nos vamos a ir a Configuration. Aquí, eh, que no se nos olvide que el grupo de control tiene que estar el 1, porque es el que vamos a usar en esta ocasión. Puedes usar 6, hacer 6 diferentes, pero en esta ocasión vamos a usar solo el group control 1. Bueno, en Configuration, primero nos vamos a Format. Eh, family lo dejamos tal cual. Codec idéntico, aunque recuerden que pueden utilizar este codec mp3 y también pueden transmitir en formato OGG la versión estándar también la dejamos en la 1 y el sample rate ahí idéntico el bitrate si sí lo vamos a cambiar porque entre más alto eh, más eh, ancho de banda consume y entonces si ustedes tienen demasiados escuchas o si demasiadas personas se conectan mientras ustedes están transmitiendo esto saturará pues eh, su ancho de banda y por consiguiente se vendrá abajo entonces van a tener muchas interrupciones va a ser muy molesto vamos a dejarlo en 56 vamos a transmitir en modo estéreo la calidad por default es 2 así lo vamos a dejar los metadatos pues son eh, en el tipo de código que ustedes van a utilizar o que va a aparecer la información de cada canción, de algún que en MP3 o en OGG, en OGG eh, pueden meterle ahí autor, fecha, etcétera, etcétera. Todos esos metadatos. El resample quality lo vamos a dejar tal cual. El pregame, aquí tiene menos dos, que es un poco bajo. Vamos a dejar el de plano en cero para que suene mucho más poderoso. Y no se olviden que cuando ya aparece en verde ice cut, shortcut y RecordAble, Quiere decir que ya está listo. Eh, esta parte es importante si ustedes quieren eh, grabar lo que acaban de transmitir, sobre todo cuando es un programa en vivo y quieren pues, guardarlo, ya sea para mmm, como para archivo o para tener un podcast, pues es importante que este vamos a dejarlo en Stream one. Esto quiere decir que va a grabar en el mismo código que están transmitiendo. ¿no? Y obviamente cuando vayan a grabar no se les olvide darle record aquí. Perfecto. Ya tenemos la configuración. Y ahora vamos a la conexión, a Connection. Creamos uno nuevo. Como les dije, Server Type. Se queda en Icecast Master. En eh, Hostname, pues los vamos a son los datos que vamos a obtener de la página de Listen to my Radio. Aquí lo tenemos. Hostname es lo mismo que eh, la dirección IP, ¿no? Entonces le vamos a poner 95.4. El puerto port va a ser, lo vamos a colocar aquí. Ahora aquí donde dice mount point es importante, eh, muchos se confunden acaban poniendo lo mismo que dice aquí que eh, dice slash string y luego es un problemón porque nunca conecta tienen que poner el nombre de su estación, de radio punto 3 en el login name lo dejan tal cual, source como dice y en el password pues tienen que poner su eh, stream password eh, bueno, es crear ¿eh? Bueno, ya una vez que tienen esto, lo único que queda por hacer es conectar. Y cuando ya esta pelotita, este botoncito, este indicador está en verde, quiere decir que ya estamos conectados y que ya podemos empezar a transmitir. Aquí están eh, los links donde se podrá escuchar su estación de radio, pueden eh, pulsar el que sea. Se va a abrir su página esta la pueden personalizar ahorita por cuestiones de tiempo pues lo vamos a dejar así eh, Invisamos este ya que estamos conectados pues obviamente con el botón derecho le damos al playlist agregamos música lo que no tengo creo que nada ahí nos vamos a poner aquí este, este. Una vez que está ahí, fíjense que el control este del crossfader esté del lado del canal que van a transmitir, en este caso todo al lado derecho. Y simplemente le damos play y pueden ver aquí en los picos cómo ya está transmitiendo. En stream ya está en verde. no Es decir, que estamos conectados al control número 1. Y bueno, aquí ustedes pueden escuchar lo que se está transmitiendo, ya sea... Eh, lo que está saliendo al aire donde dice stream o lo que eh, o lo que pueden monitorear lo que, está haciendo, lo que están haciendo ustedes como DJs entonces bueno por el momento es todo y espero que les sirva de algo les sea de utilidad esta pequeña guía de cómo conectarse y cómo transmitir con internet DJ console y listen to my radio gracias y hasta la próxima